Tenemos previsto la movilidad de 60 estudiantes en distintos países del mundo. Chile. Brasil. Colombia. España. México. Bolivia. Brasil. Desde la ORI venimos impulsando dentro del de eje de la movilidad nacional e internacional una apuesta por la internacionalización del currículo. Voy para Brasil a la Universidad Federal de Mato Grosso do Sol en Campo Grande, al sur de Brasil. Se me abrió la oportunidad de poder trabajar con una comunidad indígena en esta universidad eh, con la comunidad de los quilombolas. Es una experiencia que siento que me va a enriquecer un montón eh, para transformarme eh, como mujer, como amiga, como estudiante. Yo voy para la Universidad Unibates, que queda en la Giada Brasil, en Río Grande do Sul. Mi licenciatura, que pues, está relacionada directamente con la ciencia, sabemos que Brasil es un país muy importante, entonces, pues. Eh, digamos que yo estoy con la expectativa de conocer allá a los semilleros de investigación y digamos, el proceso de desarrollo científico que hay en Brasil. En un aspecto a resaltar que hemos logrado es reconocer nuestra apuesta nacional y es la movilidad con universidades públicas en el país. Voy a hacer la movilidad interna en la Universidad Nacional de Colombia. Es una oportunidad de vida para, para crecer, para seguir nutriendo lo que significa ser maestro aquí y en donde sea, en cualquier parte del mundo.